es Telemagic, la televisión del misterio. Ya saben que programas de paraciencias hay en todas las emisoras, pero esta es la única del mundo que toda la emisora está dedicada a las paraciencias, al mundo esotérico y medicinas alternativas. Y eh, hoy vamos a hablar de psicofonías. Me parece que a estas alturas todo el mundo ha oído hablar de psicofonías, aquello que al principio pues con un magnetofón y un micrófono lo dejaban estar y después al día siguiente, cuando venían a recogerlos, allí aparecían voces y tal. Bueno, pues todo esto eh, actualmente ha progresado bastante y siempre ha habido un pionero que desde el principio ha estado, hasta actualmente es el único que, manejando las técnicas modernas, hace todo esto que es Sinesio Darnell. Hola Sinesio, buenas tardes. buenas tardes. Este es Sinesio. Es un hombre de mi quinta, como veréis, ¿no? Vamos a continuar. Ah. Y entonces, el silencio eh, de y otra de las cosas por lo que yo lo haya traído aquí, es porque en el programa anterior que hicimos, en una entrevista con Karina, eh, otra también de nuestra quinta, hablando que vamos quedando pocos de, de, de nuestra generación, eh, a, a, o sea, había muerto a, um, Rosita Torrens, que allá en el cielo estará esperándonos, como nos reuniremos todos allá arriba, y dice, bueno, eh, sin eso Darny me parece que ha muerto. Yo digo, ah, sí, no lo sabía. Pero, no es que se diera por hecho, pero no nos extrañó, digamos, ¿no? Y entonces un alumno suyo me teléfono y dice, no, ciudad Darnel está vivido y coleando, pues cuánto me alegro. Entonces lo he traído a la misa ahora, está aquí sin el Darnel, dando fe de que está vivo y de camino, pues aprovechamos para que nos informe de todas estas cosas que poco a poco, pero nos dirigimos a las nuevas generaciones, a los jóvenes que ahora empiezan con estas cosas que en el mundo esotérico hay muchísimas cosas que actualmente se van ignorando, o van quedando en el olvido, y es el momento de ponerlas arriba otra vez. Silencio, sí, ¿cómo empezó todo esto de las psicofonías? ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo, cómo, cómo empezaste tú con todo esto? ¿Cómo, siempre, ¿Cómo fue el principio? Siempre curiosidad. Sí. Yo soy mi hijo y soy biólogo, ya he dicho antes, y todas estas cosas me, no me merecían mucha, mucha credibilidad, mucha credibilidad tarea que empecé por curiosidad y me di cuenta que sí que esto era una realidad, como una casa y que se impone. Claro. Tengo muchas, tengo unas 400 de buena calidad como estas. Sí. Eh, ¿Tú utilizas para esto los medios que hay ahora modernos, ordenador, no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, es? Yo empecé con la plata muy sencillo, muy sencillo de aquellos que entonces valían 3 o 4 mil pesetas, hoy no, hoy ya, tengo, hoy ya trabajo sin micrófono, trabajo por ordenador, y se obtienen grabaciones de, de alta calidad. O sea que, pero al ordenador se, se, se le pregunta, ¿no? Sí, sí. Pero, hombre, hay dos tipos, hay la, la psicofonía espontánea, que tú dejas abierto el ordenador y entre lo que entre. Ah, y entre... Y luego está la sinfonía dirigida. Y hay que poner una frecuencia determinada. Cuando ¿no? tú haces preguntas, sí. esta es la dirigida, ¿no? Y hoy existe ya la conversación, pregunta, contestación, pregunta, contestación, ¿no? Que es lo más interesante. Pero y el ordenador que tiene alguna webcam tiene un micrófono, tiene el micrófono. sin sí, micrófono. sin micrófono. O no, si hubiera micrófono entonces ah, claro. tendríamos el mismo que con que sí, sí. graba. O sea, se pone actual, el ordenador ver, en si una frecuencia determinada. Podrían ¿no? colarse voces que nosotros sí. no oímos. No, sin micrófono, de tal manera que cuando se graban estas frases o estas voces, estamos seguros de que es un fenómeno paranormal y que no obedece a la voz de la vecina del tercero o de alguien que hace ruido. ¿eh? O sea, se va a buscar la absoluta garantía de que no entren voces del en exterior. Y esto sin micrófono es imposible. No se puede grabar nada. Y esto, como tú lo te... que hacemos es inducir una onda. Inducir una onda, que esta onda es un silbido, o es un ronquido, o es un runeo, que las entidades paranormales pueden transformar en voces. Entonces tú oyes un ronronero, o por el runeo desaparece, y aparece una voz que en puro castellano, o inglés, o francés, si entiendes los idiomas, te contestan a lo que tú estás pensando o preguntando. ...que las preguntas que hacen mentalmente también les contesto. Sí, pero la, mi pregunta no es una hora que tú vayas a confesar ningún eh, secreto profesional... ...pero le pones, eh, el ordenador lo pones en una longitud de onda determinada, ¿no? No, el ordenador lo pongo entrada normal y corriente, entrada de línea que pone. De, y de línea. Y entonces voy buscando, con el emisor de frecuencias... ...voy buscando frecuencias que a lo largo de muchos meses de experimentación voy determinando... ...que son más aceptadas para transformar, transformarlas en voz. Yeah. Y entonces tienes que ir seleccionando frecuencias, ¿no? Y cada experimentador tiene su frecuencia... ...porque depende del sitio en que te encuentras... ...del aparato que tienes, etcétera, etcétera. Hay muchos condicionantes... ...que por ejemplo a mí... ...a 9000 kHz... Tardan psicofonías una detrás de otra... ...y en cambio a ti te tardan a 7500. O sea, los periodistas esto que buscan una voz a distancia... Hace, tiene un emisor de frecuencia y después vuelve la frecuencia eh, y, con, con y el unas emisor interferencias. de frecuencia, que pues ser una buena radio y tal, sale un cable, cabida y entra en, en línea en el ordenador. Y ya está, nada más. Bien, ¿eh? Y ya vas viendo en el ordenador cómo salen la, las frecuencias. Y esa frecuencia viene de regreso otra vez con no, una. que no unos... quedan grabadas en el disco duro. El disco, ...que grabas grabado ese disco de y, y ahí ya puedes estudiarlas. Y ahí aparecen esas voces. Y has traído una serie de, sí, de, sí, de voces... Sí, sí, sí. ¿eh? O sea, la primera voz... La vamos primera... Que, ...que la escuchen los espectadores... Hay una clara senda. Esta voz que dice una clara senda... ¿A qué, a qué ha contestado? en una clara senda. Ah. Porque tú le has preguntado algo. Bueno, en cierta ocasión me pasé de frecuencia y ellas mismas me avisan, Sinesio, baja el decimal. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome, en poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya, volvere, ya volveremos, anímate. Y me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. <risa> Yo pregunto si puedo llevar... Unas personas que no conozco, pero que me han pedido asistir a la experimentación. A la experimentación. Y me contestan que sí, diciéndome, venir todos una tarde. Y, y, y también me añaden, estoy muy cansada. Las personas que vinieron, claro, se emocionaron, se entusiasmaron y van a hacer preguntas, una detrás de otra. Y las voces de ese lado de la frontera contestan, no es posible, o advierten, no es posible decir mucho. Es posible, no es posible, no es posible, no Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver los problemas de trabajo de este tipo y... Me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. ¿A ver, unas pruebas un poco atrevidas, y ellas comentan, lo hace darney y contestan y añaden, mejor dicho, normal y corriente. Lo ha desarmé. Lo Llevado por mi curiosidad, pregunto si ellas tienen mandos, obedecen a alguien, si tienen autoridades en el sitio que están, y contestan amigablemente: mando del cosmos. También pregunto en qué estado se encuentran, y sorpresivamente me contestan: consciente. Una sorpresiva fue que me comentaron, hospital muerta, tu mejor amiga. Apunté la fecha y posteriormente, sí, pude comprobar que en aquella fecha una amiga mía de la infancia había fallecido y que estaba ingresada en el hospital. Algunos que quejan, por ejemplo, uno dice, vivo fatal. Y luego... y luego añade, continuaré mañana, llámame. Mañana Otra pregunta gritando: ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Yo tengo una gata que. Incluso... Tengo una gatita que le entusiasma al ordenador y se me pone encima el teclado, va viendo yeah, yeah. El, el indicador. Eh, todo esto eh, continuemos hablando después de la publicidad. Bien, ya estamos aquí después de la publicidad. Y habíamos dejado esto antes de la publicidad en un gato que tú tienes sí. que le gusta mucho el ordenador. Cuéntale. Se sí, sí. me sienta encima sí. y pone las patitas encima del teclado sí. y va siguiendo lo que sale en pantalla. Y claro, vez de vez en cuando pues, me pisa una tecla, cualquier cosa y me estropea la grabación o el trabajo. Uh -huh. Y en este caso así fue, ¿no? Y yo le dije, anda, bájate de aquí que me está dando la lata. Y le la di así, un par de palmadas. Y cuando escucho sale una voz, que, una voz que dice, hay un gatito, pobrecito, ¿qué te han hecho? R yo le doy así unas palmadas para que se marche y se marcha, y sale la psicofonía comentando, hay un gatito, pobrecito, ¿qué te han hecho? y ahora saltará sí, la, la psicofonía para que la escuchemos. Que hay que... pasé unos días pachucho yo, y muy amablemente, salen voces que me preguntan, ¿ya estás bien, amigo? ¿Cómo te encuentras? Eso repetidas veces, ¿eh? Uh -huh. <risa> y se interesan mucho por mi estado de salud, por cómo me encuentro, cómo van mis trabajos, ya me dan consejos más directamente. Y también cosas cariñosas, como por ejemplo, una que en la cual me comentan con una voz muy fuerte, ¡ay, qué cariño! ¿Cómo le atiendo? Ay, qué cariño. ¿Cómo le atiendo? Ay, qué cariño, que eh, un día me encontraba yo un poco filósofo y recordaba un verso que no recuerdo exactamente de quién es, y es Federico García Lorca, de quién es, que dice, cerraron sus ojos con tenía abiertos, cubrieron su cuerpo con un blanco en lienzo, unos en silencio, salían de su alcoba y él reflexiona. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Y la psicofonía dice, no, es que existe compañía. Se queda entender que existe compañía. Uno de los que más trabajó en psicofonía fue un alemán, Constantino. Y hago una pregunta y me contestan, tú lo sabes bien. Y añade, Constantino, le dice quién es. Y en esta, creo que me toman un, pelo, un poco el pelo, una voz muy femenina de niña, si la vea, si la vea, ¿eh? Yo, yo me quejo de que no sé nada. Y ella me dice, yo sí que sé. <risa> Este es el conjunto de las grabaciones. Son todas las grabaciones. Ya está, ya está, hasta el sí. 23 hoy. Este. Sí. Entonces, vamos a estas grabaciones. Eh, antiguamente, dejamos, antiguamente. Dejamos 400 para la próxima. Ya. Estas grabaciones, ¿no? Es que es muy interesante todo esto, sobre todo el que eh, escucha estas cosas por primera vez. Eh, se hacían, una persona ponía un magnetofón y un micrófono en una casa de campo lejos de la ciudad y lo dejaban allí toda la noche. Y por la mañana encontraba la cinta que habían cosas allí puestas, digamos, ¿no? Voces que después había que interpretarlas como ruidos de fondo y cosas así. Pero se tú ha llegado buscando todos los técnicos modernos, toda la técnica, y emplea, según has dicho, un ordenador. ¿Esto ordenador pone una frecuencia determinada? Por ejemplo, no, el ordenador digite, digite, lo pones en posición de grabar. De grabar. Pero dijiste 1800... La no sé frecuencia vez, determinada ¿no? está, procede de una radio o de un emisor de frecuencias digital. Digital. ¿Eh? Que tú no oyes nada. Porque va por cable, sí. por línea, desde el ordenador a la, a la toma de radio. Tú No oyes nada en absoluto. Ya puedes tirar petardos, cantar... Lo que quieras, que no entra ningún ruido exterior. Y entonces eso, el ordenador, ese, ese ruido interior, lo guarda en el disco duro. No, yo lo que creo es que la onda que llega, que tú emites con la radio o con el emisor, ellos la modulan. Entra a la radio y pasa al ordenador. Y salen estas cosas. Bien, ahora vamos a hablar de ellos. Ellos, Pardí, ¿quiénes son? qué? ¿Quiénes son ellos? Bueno, mira, seguro grandes investigadores, Le citaré a tres, a Gurla, italiano, a Sekonsky, catedrático de física eh, pura, y a Otto Kenny, un gran ingeniero electrónico. Ellos dicen que las voces pueden proceder de tres sitios, de seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos, Llamarles como quieras. Sí. Mayoritariamente un 93% de los... No son seres ¿eh? energéticos, energía. No sé, llámales ángeles como quieras. Lo que quieras ¿eh? llamar, cada uno en ¿eh? su religión Yo no pongo etiquetas. Yeah. Es muy peligroso. Uh -huh. Y luego, mayoritariamente, y eso tengo pruebas yo, casi un 93% procede del mundo de los difuntos. El mundo de los difuntos. Sí. Alguien que ha muerto, sí. pero queda algo en el aire En el aire, aire. no, en, en las 15 dimensiones que tiene el universo. Entonces, el universo tiene cuatro dimensiones, lo ancho, lo largo, lo profundo, no, no, tiene muchas más. Estas 15 dicen unos, otros 9, otros 20, No físico no Y de se alguna cuenta, de esas acuerdo. dimensiones, esa persona que, dimensiones, que ha muerto Esa persona está ahí en esas dimensiones. Y esa persona quiere comunicarse, se comunica a través sí, de Sí, se comunica. se comunica. A través. Esa es la segunda. Y la tercera, dicen que son seres extradimensionales, no lo sé. Pero yo me pregunto que si son personas que quieren comunicarse con nosotros, ¿son ellos los que buscan el medio de comunicarse o somos nosotros los que... Al ya, ellos buscamos medios para que ellos los encuentren sí, lo que hacemos es darles a ellos medios para que se comuniquen ya, o sea, se ha utilizado de los medios de foto para que se comuniquen fotográficamente que ellos lo piden, Es ¿Eh? más mm. alta esta frecuencia baja la frecuencia es muy agudo por lo más menos agudo y te van indicando poco a poco cómo debes trabajar hasta que el momento en que un análisis cuando te... Cuando un análisis a ver cómo se llama sonográfico uh -huh. demuestra que aquella voz es una voz humana que ha pertenecido a funanito y tal si hay un registro previo pero yo he visto trabajos tuyos que mm, utiliza otro medio también por ejemplo la foto o sea, em, em, pone una cámara de vídeo bueno sí, eso, eso es otro tema enfocando a una pantalla y entonces mm, y salen Venga, caras pero eso es mucho más complicado y mucho más difícil de comprobar ya. porque el que salga un rostro de una persona que vivió hace 20 años y si tú lo reconoces no quiere decir nada eso puede pues, ser una situación de, de en cambio la psicofonía uh -huh. hay los análisis psicográficos que te distinguen perfectamente la voz de una persona viva a la voz de una psicofonía que es una persona muerta porque en una psicofonía no aparecen los golpes del glotis. Sí, sí. No hay glotis, es, no es una voz de modulación, no hay glotis, no puede aparecer eh, los golpes de glotis. En cambio en una psicofonía en una voz de vivo, por mucho que la quiera disimula, el glotis sale siempre. Bueno, y yo me pregunto, eh, seguramente en otros países, en otros estados harán cosas parecidas, ¿no? No creo que sean muy avanzados los sitios porque yo hace pocos días estaba leyendo en la prensa diaria que hay en la CIA americana tiene incluso espionaje psíquico, tiene investigación psíquico, tiene una cantidad de cosas así que sí. tratan Mira, de una de las cosas por las porque que ha me me retirado bastante de congresos y de reuniones es por la gran cantidad de mentiras y exageraciones que se hacen. La prensa en eso es muy poco riguroso y también en el extranjero ocurre prácticamente lo mismo. La gente por ansias de notariedad, por ansias de figurar, por lo que quiera, confunde el conocimiento con el aplauso. Y van a buscar el aplauso cuando lo que hay que ir a buscar es el conocimiento. Sí que hay investigador, investigadores muy serios, muy serios. Bueno, yo vamos serios. a partir de la base que esto es un estudio serio esto es auténtico todos tal, pero como es auténtico y es serio eso significa un medio extraordinario de investigación para otras cosas que se puede aprovechar la sí, humanidad de momento esas son las proposiciones que hay pero por bueno, ejemplo, si está una cosa, persona ha muerto de una, eh. de una enfermedad una pues, o sea, como el ébola como todas estas cosas que estas plagas que hay que muere tantísima gente inocente si una persona está ahora en esta otra parte y allá eh, saben el método de cómo evitar eso a través de esta pues no comunica. de comunicar. Lo más que pueden decirte no te preocupes, no le pasará nada. Pero grandes cosas trascendentales no acostumbran a decirlas. Que yo sepa, ¿eh? No, pero si son que yo sepa. Puede haber muy profundos con muchos dicen... conocimientos a los cuales les digan cosas. No lo sé, no conozco ninguno. Yeah. Eh, no conozco ni son muy reservados. Decir mucho no se puede. Bueno, pero si son reservados y a través de un medio nos contestan de esta manera, pueden ayudarnos o perjudicarnos tienes, también. No sé, tienen sus limitaciones, y te ¿sí? lo han dicho. Te han dicho, decir mucho no se puede. No se puede. ¿Eh? Y hay unos mandos, y hay unas jerarquías, y han de obedecer. Y si no cosas, no te las dicen. No puedo decírtelo. O sea, tienen una secta entre ellos. ¿Eh? Tienen una secta entre ellos, porque lo que no, secta, unos no, hay, hay unos mandos y dan unas órdenes. Hay, una, ves, hay, hay unas jerarquías imponen unos fines y unos principios uh -huh. es decir, mucho no se puede y no te lo no lo entenderías si te lo explicáramos no lo no entenderías, muchas cosas uh -huh. y te tienes que callar ir deduciendo a base de mucho experimentador experimentación ir deduciendo ¿y entonces la ventaja de esto cuál es? ¿la ventaja de poder hablar con estos seres? la ventaja es eh, el estado de ánimo que te crean positivo uh -huh. el saber que continúas el saber que tus amigos y tus familiares continúan estando y que te, vi te vienen a saludar y te dicen cosas. Esa es la gran ventaja para mí saber que aquí, con la muerte del cuerpo físico, no se termina nada. yo la televisión tiene un, un precio que es el tiempo. Se ha acabado el programa, pero hay tanto por investigar que eh, sí. imagino que en el futuro queremos contar contigo para contar otras cosas que se han quedado en el tintero eh, ver ¿Ya, cómo... a... ya iremos sabiendo Ya, ¿Ya iremos, iremos sabiendo, sabiendo ya ya ya De cinco años para esta parte hemos aprendido mucho Ha sido mucho. un honor para nosotros considerar esta y tu casa más. y tenemos tu promesa de que vamos a venir en otra ocasión para mostrarnos eh, Nos hemos, mostrar, nos nos hemos mostrar. de ganar el aprecio de ellos y la confianza de ellos entonces, eh, con la promesa de Silencio Darnell, que nos ha dejado con la miel en los labios, pues quedamos hasta la semana que viene.